En este caso lo que vamos a hacer es aplicar varios estilos de forma eh, encadenada. Tenemos un documento ya creado y también tenemos varios estilos. El primer paso consiste en vincular unos estilos con otros en el orden en el que queremos que estos se vayan a aplicar. En nuestro caso, tenemos un primer estilo que se llama título. Lo que le vamos a indicar es que, a continuación del título, se ejecute el segundo estilo de párrafo que tenemos diseñado, que es el párrafo 1. A continuación, le vamos a indicar al párrafo 1 que detrás de él se ejecute el párrafo básico. De esta manera, cuando seleccionemos el texto, Podremos aplicar todos los estilos de una sola vez. Para aplicar el estilo en cascada es importante situarse en el área del párrafo título sin seleccionarlo y hacer clic con el botón de la derecha.